Madre A mí sí. Sí, yo siento, cuando corriendo no, pero trotando, uh -huh. como que sí eficiente la energía en tu cuerpo. Y más cuando está resbaloso. Cuando está resbaloso hay que dejarte llevar. ¿Qué pasa cuando te dejas llevar? Ah, no, bueno. ¡Madres! <risa> <¿Qué>? ¡Ven, ve! <risa> me quieres tirar! ¡Eso! Es muy importante también decirles que si sí vengan preparados, o sea... Sí, por eso te con lo mínimo. Mínimo botas, un pantaloncito. Decente, relativamente impermeable, bueno, de repelente de agua, uh -huh. impermeable. agua abajo que te del frío, ¿no? Frío. O sea, que fíjate que no le tengo tanto miedo al frío, sino mojarte con el frío. Para mí lo más peligroso es estar mojado y con frío. Entonces para mí la, lo primordial tiene que ser este que sea por lo menos repelente. Digo, no que aguante un agua cero, pero... Si te encuentras nieve y metes la pata. Muy profundo en la nieve, por lo menos que no te quedes mojado. Sí. <risa> ¡Buen día! Buen día? No, a mí esa es mi lógica para... Escoger el equipo. Que por lo menos si te... Bueno, aquí sería nieve, ¿no? Metes, metes el pie en la nieve profunda, no te quedes empapado. A lo mejor húmedo, pero no empapado. A las 2 de la tarde por ahí. Esta es la vida real, esto no es chabelo. ¿Por qué me dices eso? No es chabelo, ya es real. Sí, este es el mundo real. Vamos a descansar acá. Vamos. Hombre, no nos dejan descansar Pensaba cuando nos dejaban pasar Dicían, Sí, exacto Cuán tembara hey. Pero no pretextos Ahí ¿no? hey, vamos Tengan buen día Estamos A metros y llegamos. Sí. Por dejar la puerta abierta. Sí, sí. por eso? Sí. Deja la puerta abierta abierta. <ríe> y yo que no puedo subir <ríe> Estudiar el carrito rojo con. Ajá, con exacto. Convertible a un grado centígrado. No, todo por la. Todo por la firma. Por la filmación. No nos vamos a hacer Entonces, un día subimos acá y justo aquí en el refugio nos agarró la neblina. Ah, es la que les contaba que subí en septiembre. Entonces nos agarró una neblina de 2 metros de visibilidad, no veías más. Y este. Entonces estaba yo en la, en la decisión de regresar, o sea, si llegar al refugio este o regresarnos. Entonces, me, este, ella ya estaba como que muy cansada. Me adelanto, no sé, unos 50 metros a ver si ya está el refugio y sí la encontré, y le empiezo a gritar, síguele, sí está acá, y no me respondía, no me escuchaba, y empiezo a bajar, y sentí que bajé más de lo que había yo caminado de vida entonces me empezó a este, o sea, agarrar la frustración, no de hoy ni me escucha ni la encuentro, dónde está, ¿Dónde está exactamente, y así o sea, nos encontramos, pero desde ahí traigo un, un silbato sí, te entro un pánico y... Y desde ese día voy a montaña y traigo un silbato acá. Sí. <ríe> Porque no hay nada como sí, es eso. Importante, pero sí hay... No, sí. Igual un silbato y lámpara creo que es...